Y claro amigos, sin perder el estilo de la música Eso que nos dice la cumbia del café Al ritmo de la música de la costa atlántica Vámonos Así nos vamos Con la cumbia del café Desde Colombia Carlos Román y Roberto Román, vamos. Último tema de la noche. Así nos vamos. Sin perder el estilo de la música de Colombia. Si la cumbia del euro se ve, en el peronio se toma un papel Si la cumbia del otro se ve, en el peronio se toma un papel Si la cumbia llora de un en el peronio se jartan de lodo Si la cumbia llora de un en el peronio se jartan de lodo La cumbia está rota, como un papel Amor y niño, enamoré La cumbia está como un papel Cumbia colombiana Carlos Román Desde Colombia Y Morgan Blanco Carlos Román Y Morgan Blanco Roberto Román la cubia del café. Esto es para no perder el estilo de la música que nos gusta. Venga los tambores Venga los cueros Es el ritmo que me gusta Vámonos Ya se va el tema Ahí nos despedimos Mañana continuamos con la música 100% berraca